Bien, después de File tenemos Edit. Aquí tenemos dos opciones. Bueno, no me muestra al momento la de abajo. Eh, undo, ven, que se, con su correspondiente atajo, que es Control Z, nos permite ir hacia atrás en nuestros movimientos. Es decir, si nosotros tenemos por, aquí, por ejemplo aquí este ítem, y yo lo muevo hacia abajo, y hago por ejemplo una modificación acá, le bajo por aquí el volumen, y me he equivocado, digo no, no, no quiero hacer esto, entonces simplemente me voy allí y le digo hacia atrás, clico varias veces, y me estoy yendo, estoy retrocediendo en mis acciones, eso es a donde quedó, ¿sí? Voy a ir otra vez por acá, hago otras modificaciones, bajo, y por eso tenemos estos dos mismas eh, acciones aquí abajo, sin tener que ir cada vez a clicar simplemente vamos aquí a estos dos botoncitos y rápidamente volvemos atrás en el, en, en el tiempo de nuestras acciones nos vamos otra vez a edit y aquí tenemos eh, select all items y bueno aquí dice items, tracks, envelope, points depending of focus, bueno esto vendría a decir que Dependiendo de donde nos estamos ubicando, selecciona todo. Bueno, vamos a hacer aquí el ejemplo rápido. Para que se note mejor, voy a seleccionar esto. Y le voy a colocar el color de con el que viene de defecto. Hago clic derecho. Veo aquí, Custom, Track Colors. Y voy, Default Color. Y listo, me los coloca con el color que vendría por default. Y así notamos las diferencias. Entonces, por ejemplo, yo me ubico aquí en los tracks. Selecciono solamente una. Voy a Edit. Doy Select All Items, Tracks, Envelopes. Y me selecciona todos los tracks. Si en vez yo me, me, me ubico por este lado, le doy por ejemplo clic a este, a este objeto. Luego voy aquí a Select All. Me selecciona todos los ítems, pero no todos los tracks. Sí. así también ocurre con las envolventes bueno no hemos visto las envolventes sin embargo voy a colocar esta aquí visible y hacer unas pequeñas modificas así nos vamos ambientando este es el pan, pan el panorama y bueno si yo muevo este, este puntico aquí del panorama en la parte derecha si en el sonido de esta voy a colocar escucho la batería por el lado derecho luego la batería va hacia el lado izquierdo Bueno, ese puntico, si lo toco, se me mueve solo pero una vez que lo he tocado y me voy a select all ¡pum! me selecciona todos los demás porque estoy focalizado en esa parte Entonces, dependiendo de donde, nos este, donde estemos ubicados, ese select all nos, nos seleccionará todo respecto a donde hemos tocado por última vez con nuestro, nuestro mouse. Bueno, ahora voy a hacer control Z. Bueno, ya una vez que estamos aprendiendo, voy a utilizar estos comandos hasta cuando cambie color. Control Z, control Z. O con el icono. Listo. Ahí quedamos volvemos aquí a edit y después tenemos copy items, tracks, envelope points within time selection if any mm. bueno, este es parecido a este de cut items tracks, envelope points within time selection if any <risa> voy a coger este porque eh, ah, en modo de vista visivo se entiende un poquito más bueno, no sé si recuerdan cuando les hablaba sobre la selección de tiempo eh, creo que sí eso fue hace un momento si sí, lo deben recordar entonces eh, hago una selección de tiempo hasta aquí y voy a seleccionar estos dos ítems me voy a edit, le digo eh, le doy la primera opción que me dice eh, teniendo en cuenta la selección de tiempo entonces yo le doy aquí teniendo, eh, cortar teniendo en cuenta la selección de tiempo me cortará desde esos puntos, ¿no? Aquí se frenó porque hasta aquí quedó la selección de tiempo. Entonces cortó ese pedacito y yo después lo puedo y lo pego en otro lado. Ese pedazo que apenas cortamos. Sí, aquí. Sí, ese fue el pedazo que cortamos. Bueno, me voy para atrás. Siempre con nuestro botoncito. botoncito. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy la segunda opción que dice ignorando la, el tiempo de selección, este aquí, entonces, tum, me lo corta, porque tenía seleccionados esos dos tiempos, y me ignoro totalmente el tiempo de selección. Bueno, eso es lo mismo, vamos a ver, control Z, lo mismo ocurre con copy, solo que esta vez solamente copia, no corta. Sí, entonces voy a hacer una selección solamente desde aquí, y aquí, para ver, ver qué funciona. Selecciono los dos ítems. Eh, hago la primera, dice teniendo en cuenta la selección de tiempo, lo copio, me voy por aquí, control V y lo pego. Bueno, esta vez me lo pego aquí porque tenía este track seleccionado. En esos casos hasta sería así y listo. Entonces me tomó en cuenta la copiada. ...de este segmento. ¿Ok? Bueno, y lo mismo con... con la otra partecita, entonces... ...siempre... ...selecciono los dos ítems. Ahora le digo que... ...ignore. Pongo aquí... ...tengo en cuenta que tenga seleccionada ...este track. Control-V. Y ahí me apareció los dos objetos volvemos a este menú bueno aquí tenemos paste pegar que ya sabemos cómo se hace con control v que es lo que acabamos de hacer en aquí en esta partecita y luego más abajo tenemos estas extensiones eh, de marcas y utilidades que bueno no me voy a extender en este momento lo veremos más adelante de pronto.